Bueno, yo quiero invitar a todos los docentes de Colombia para que se animen. Realmente uno tiene el imaginario de que eh, todo lo que construye en el aula no tiene una relevancia eh, a nivel eh, local, departamental o nacional. Eh, la invitación es a creer en su trabajo, creer que cada cosa que se hace en el aula si se lleva un proceso riguroso de sistematización, eh, va a lograr alcanzar eh, unos objetivos tan, tan, tan palpables como los que reconoce el premio Compartir.